¿Saben ustedes qué es lo que verdaderamente incita a la reacción del de fiscal Barbosa en Colombia frente a la polémica con el presidente de la República, Gustavo Petro? Bueno, lo que incita a, a que el fiscal genere esa reacción es, no es que el presidente le dé una orden. Esa polémica tal vez viene después, aunque el presidente nunca le da una orden. Eh, lo que incita a esa razón es que el presidente de la República le pregunta por una investigación que está haciendo un periodista en Colombia, Gonzalo Guillén. Y esa investigación tiene que ver con 200 personas asesinadas por el Clan del Golfo eh, eh, en una trama que incluía también el, al Ñeñe Hernández. Y el Ñeñe Hernández, ustedes saben que es una persona que fue asesinada en Brasil, pero que estaba, eh, al parecer, directamente vinculado con temas de financiación desde grupos de narcotráfico y demás a la campaña del expresidente Iván Duque. Entonces, cuando el presidente eh, mira esa investigación del periodista Gonzalo Guillén eh, le dice a la fiscalía, o le dice al fiscal, ¿por qué esto no se no se ha adelantado? El pueblo necesita una respuesta, el pueblo necesita saber por qué esta investigación no ha avanzado, qué pasó acá, es necesario tener una respuesta, no es una orden. Y es una pregunta que cualquier ciudadano, no porque Gonzalo, eh, Gustavo Petro sea el presidente, sino que cualquier ciudadano la puede hacer, cualquier ciudadano podemos realizar ese tipo de preguntas ante la justicia en Colombia, o ante la fiscalía, o ante cualquier entidad pública en el Estado. ¿sí? Eh, a ellos de saber hasta dónde responden, no, eso no es una obligación a que eh, un fiscal tenga que salir a dar toda la información que tengan sobre una investigación, no, pero sí podría haber dicho simplemente estamos avanzando, esto avanza, esa investigación se está realizando, señor presidente, el pueblo puede estar tranquilo, pero no, como esa investigación toca eh, eh, eh, personas que aunque ya desaparecidas pues están directamente vinculadas con la financiación ilegal, a la campaña presidencial del expresidente eh, eh, Iván Duque, pues entonces eh, la reacción de este señor es eh, más que a la defensiva, es una reacción eh, infantil, podríamos incluso decir, de armada, de generar un show, de generar un alboroto, para que para intentar generar un desplazamiento eh, en pensamiento desde la gente en favor de él, cuando eh, y, y también perdón eh, en contra del de presidente Gustavo Petro. Así pues que alrededor de esto se ha generado una gran polémica, eh, incluso grandes juristas en, Col en Colombia pues avanzan eh, en este tema. Muchos dicen que se equivocó el presidente porque el presidente luego dice yo soy el jefe del fiscal, sí. Eh, pero uh, muchos dicen se equivocó. Pero luego el fiscal Montialegre también en un video dice eh, es que uh, el presidente Gustavo Petro... Uh, eh, tiene la razón porque hay tres momentos en la constitución política de Colombia donde el presidente de la república le puede dar órdenes eh, a un fiscal, aunque lo que el presidente no hizo fue dar una orden, porque el presidente realmente lo que, no, lo, que dio, lo que dio no fue una orden, sino que lo que generó fue una pregunta sobre un tema y un caso específico ante la justicia y eso es posible para cualquier ciudadano. Eh, el presidente además es presidente de la república por todos los colombianos, digamos que muchos dicen que no, que no lo representa, bueno, pero al menos los más de 11 millones de personas que votamos por él sí estamos representados en él y eh, eh, el presidente de la república genera una pregunta, también podría generarla en nombre de esos más de 11 millones de, de ciudadanos, de personas, de hombres y mujeres que eh, votaron por él para elegirlo un presidente de, de Colombia. Bueno, eh, detrás de todo esto pues se viene un show y se viene un alboroto de parte del señor fiscal, ya luego diciendo que su familia está en peligro, que la va a sacar de Colombia, se compara con, con Galán y, y con otros eh, mártires de Colombia, diciendo pues que en Colombia han asesinado gente de ese tipo y que ahora él podría ser asesinado, cuando quien realmente ha tenido amenazas de asesinato en Colombia ha sido el presidente de la República y este señor no ha hecho absolutamente nada, cuando no avanza en ningún caso que eh, involucre a personas de ultraderecha que involucra a personas de, eh, de, del gabinete del expresidente eh, Uribe ex eh, o del expresidente Duque o del expresidente Santos cuando los temas de Odebrecht están ahí eh, sobre la mesa, sobre el pupitre y no hace absolutamente nada, ni él ni absolutamente nada Entonces, lo que hay que recordar al fiscal, bueno al fiscal no, a la ciudadanía es que eh, estos 200 crímenes cometidos de los que eh, eh, se habla en este tema, en este caso particular, bien podrían convertirse, convertirse en un caso de lesa humanidad porque son 200 crímenes y la justicia no ha hecho nada, eh, eh, ni el Estado ni la justicia han hecho nada en Colombia para que se aplique justicia alrededor de esos 200 crímenes. Eh, esto podría convertir ese caso en un caso de lesa humanidad, de, en, una, uh, eh, en un asunto de derechos humanos y esto podría entonces llevarse ante las Cortes Internacionales. Así pues que eh, podríamos bien generar una denuncia ante la Corte Penal Internacional eh, eh, para que eh, la Corte pudiera eh, investigar, aunque la Corte Penal hay que decirlo, ellos se demoran 50 años, pero podría bien eh, eh, llevarse en estos casos ante la Corte Penal Internacional para, para que la Corte les diera un trato de, de delitos de derechos humanos y en algún momento pudieran declararse en crímenes de lesa humanidad porque pues nadie ha, ha, ha actuado en Colombia alrededor. Eh, a la Corte Penal Internacional se pueden llevar casos de justicia cuando se considere que eh, la justicia del país donde se cometieron pues no, eh, no, no ha hecho nada para aplicar justicia eh, en, ese tipo, en, ese, en esos casos. Este podría ser uno de esos casos. Así pues que eh, tenemos que estudiarlo bien y mirar si existe esa posibilidad de llevar estos casos ante la justicia internacional, como muchos otros casos que han cometido en Colombia y que hasta hoy pues no, se, eh, no se han resuelto, que se encuentran realmente ahí parados, anclados, y que eh, es necesario que pueda dárseles trámite. Creo que el fiscal está asustado porque hay muchas cosas eh, que uh, han ocurrido alrededor de la Fiscalía, hay muchas cosas que no han avanzado, hay muchos crímenes sin resolver, ya lo hemos dicho acá en este programa varias veces, y eh, le quedan nueve meses en la Fiscalía, él sale el 13 de febrero del 2024. A ese momento uh, habrá electo un fiscal de una terna que envíe el presidente de la República, el actual presidente de la República. Entonces eh, yo creo que le temen a eso, a que eh, un próximo fiscal eh, eh, epto de una terna que envía el presidente de la república, Gustavo Petro, pues pueda comenzar a descubrir muchísimas cosas. Creo que esto es importante que ustedes lo sepan, yo por eso eh, me he tomado estos minutos para tratar de explicar un poco, yo no soy jurista, no soy abogado, eh, creo que sería abogado en, en algún momento, pero eh, no soy abogado, no soy jurista, pero sí, sí creo que este tema debemos entenderlo desde la realidad y no desde eh, la vaina de generar, pues, eh, un caos en redes o, o decir yo tengo no tengo la verdad, yo no sé ni siquiera si lo que yo digo realmente puede ser al final eh, completamente acertado, eso lo definirán los juristas y gente especializada en estos temas pero uh, sí sabemos que este señor tiene miedo y la bandola que lo rodea porque eh, cuando llegue un nuevo fiscal pues seguramente van a apretar contra eh, muchos casos que hay sin resolver, no solamente como este caso de los 200 eh, homicidios sino uh, casos de corrupción y demás que han ocurrido en Colombia ahora termino diciéndoles esto eh, Ustedes se imaginan si un tema de estos de 200 homicidios hubiera ocurrido en cualquier otro país del mundo hubiera Eso hubiera eh, desmontado eh, casi la justicia completa de un país O sea, donde haya... En cualquier otro país del mundo un tema de 200 homicidios sin resolver y que dentro de esos homicidios, dentro de esos, uh, dentro de los involucrados por esos 200 homicidios, esté una persona eh, vinculada con el narcotráfico y vinculada también con el favorecer campañas políticas de un presidente, eso acaba con la estructura política y judicial de cualquier país. Eso es, eso es muy grave. Eh, aquí en Francia, por ejemplo, se han caído eh, políticos, ministros, porque una empresa les mandó camisas. Por eso, porque eso es, incluso eso se considera corrupción. Entonces, donde en un país de estos, como Francia, eh, aparezca un tema similar, o sea, lo que habría es un, o sea, un, un, un terremoto judicial, no solamente acá, eh, sino que sería un escándalo mundial. Pero esto, pues, no pasa en Colombia de Twitter, de la red de las personas que están ahí en Colombia y pues yo creo que es necesario que nosotros eh, busquemos la posibilidad de llevar esto a instancias internacionales y que grandes juristas eh, re reconocidos a nivel internacional pues puedan realmente definir qué es lo que aquí está ocurriendo en Colombia eh, para todos ustedes un abrazo, feliz mañana, nos vemos más tarde, chao, chao.